Muy buenas a todos, viajeros espaciales. Bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero7.0 <coughs> Perdón. Y bienvenidos a No Man Sky. Seguimos aquí En la estación Espacial Hablas con el cartógrafo, ¿vale? Para la misión esa de Patrones en el tiempo. Hay que buscarlo en. En el mapa estelar, ¿vale? De momento vamos a entregar esta misión <coughs> Perdón Una garra espera esta Ok Vamos a buscar aquí Tenemos alguna misión para entregar Y con el GAN mismamente, nos da igual Y entregamos a misiones Vale Misión completada Nos da reputación con los mercenarios Y aumento de almacenamiento Eso nos puede venir muy bien Así que estupendo bien. Vale, aquí podemos coger más Misiones Que tengo ya un montón, ¿eh? Me gustaría completar las que tengo antes de seguir Compresor mineral, kit de reparación Esto viene muy bien, los kits de reparación Para luego reparar naves o lo que sea pero bueno Estamos unidad ¿eh? Eso sí es verdad no, Nos da ahí medio medio millón ¿eh? Está muy buena Yo me la me la apuntaría ahí Para hacerla ¿Vale? La apuntamos otra vez Acabo de De dársela, ¿vale? Venga Voy a por esta, vale. ya tengo esta también de Ah, bueno, lo del fósforo, vale. es una no tecnología y necesito 150 de fósforo. ¿Y no tendrán, ¿no? A veces tienen. Vamos a mirar. En este caso no, vale. En este caso no tienen fósforo. Los tenemos poquitos, había que comprar alguno más Pero bueno, de momento no No lo necesitamos El caso es que tengo cosas para vender Pero no sé yo Y poco espacio en la nave y tal, a ver Llevamos muy llena Esto, esto lo ponemos ahí el chatarrero. Me parece que necesitábamos algo más, pero bueno. Esto es lo que nos ha dado. Para la fragata. No tengo mucho sitio libre. El carguero también lo tengo lleno. Madre mía, chavales, cómo vamos. El escudo este. De momento no se lo voy a instalar. Bien, para la nave. Este es para. Para el agua, vale <risa> Marino, sí, propulsores marinos Ahí para la nave Eso de todo Y no quiero de nada Necesito espacio Este incluso también Lo tendría que ahí Que llevar para el carguero Pero bueno, un montón de cosas Seguimos ahí Vamos a ir por el, el Emerilio ese Vale Vamos para allá Aquí A ver si y nos dejan. dejan Aquí tenía que haber venido Pero bueno A los planetas estos Están sin descubrir En este caso no es lo que queremos Vamos a abrir el mapa galáctico A ver dónde nos lleva la misión actual. Ahí. A una estrella verde. Pues vamos para allá. Por aquí Ya hemos descubierto el sistema estelar rojo, pero el verde todavía no. Y con el, el emerilio este ya. Lo instalamos el motor y podemos ir a sistemas azules, ¿vale? Con, con soles azules. A por el indio este. Nada, allí vamos En el vídeo anterior No vea allí en el carguero la que liamos Pero bueno, al final salimos Ok, nuevo descubrimiento Eso está muy bien Galaxia de Euclides, aquí, vale Seguimos aquí en la galaxia de Euclides Ok Está guapo, eh, vamos a ver este Planeta, tío Todo agua congelado, que está de Merilio activado vale, pero no <risa> bueno, bueno, a ver si encontramos el emerilio normal y luego ya iremos por el otro emerilio, eh, emerilio normal vamos ya por ese, vale a ver si hay algún planeta más seguro que lo hay aunque lo mismo están por el otro lado vamos poniendo aquí un poquito de materiales también Ojo pues ahí, eh! Hay tres soles, tío Uno rojo, otro azul y otro verde ¿Vamos a dar triple o cómo va esto? Vamos a ver A ver Hay dos, vale, vale Solo estos dos dos planetas, tío Sene nubosa Ok Sistema estelar Ya le puse a una Andalucía, ¿no? Sí, Andalucía Podemos renombrar. ¿Cómo le podemos poner? Sistema verde. Sistema green. Sistema solar. No tengo ni idea. Nature, yo qué sé. Naturaleza, venga. Bueno, no. Le vamos a poner. vamos por Sevilla. Bueno, le vale, podemos poner cádiz. Por ejemplo. No me sale, no hay veces, punto cero, hay un saludo para todo Cádiz, <ríe> venga tenemos que ir primero al chiquitín. Ujo, aquí con los... Buah, pedazos de... de anillos que tiene el planeta este. <ríe> Dame ahí, que no quedó muchas cosas. Podríamos traernos a la... al carguero y tal, tío. Para acá. Vale. A ver el carguerillo, a ver si me deja. Buah. Explotan. que le estoy liando. <risa> Vamos a ir a ¿eh? A ver, del Emerilio. Al Tatuán Liga. Se llama como el de Star Wars. Parecido, tatuanes, Tatuán. A ver. Deja llamar al carguero, ¿no? Convocar al escuadrón, ¿no? Llamar al carguero, al carguero. Aquí no va a poder venir de curvatura insuficiente mala señal bueno vale escuadrón sí Escuadrón, sí si bueno, guay y anomalía también hoy bueno, la dejamos también vale vamos para allá Para sacrificar a la criatura Que no ha perdido la visión, Pero bueno Vamos a por el Emerilio Me gusta lo de del carguero que no puedes traerlo aquí pero bueno vamos Han no, instalado, no helado ¿eh? creo que son los dos helados vamos a utilizar por donde sea ya está a ver Estando en la atmósfera bueno, hace un rato que entramos Venga, aquí mismo aquí. Venga, planta no identificada Como siempre, pues Nos bajamos de la nave e Investigamos Sistema KDV 7.0 Temperatura <risa> menos 62 Aquí necesitaríamos Vale A ver Venga, Estamos aquí en el planetilla Menta de nieve errante la ninguno, eso está bien Flora copioso y fauna generoso Tenemos 10, ¿vale? Pues nada, descubrí A ver lo que podemos hacer Los huesos antiguos Ya lo cogimos, creo, en la otra partida Pero bueno Tatuaje en liga le ponemos Y le vamos a poner Barbate Venga. El planetilla. <ríe> es que claro, el carguero me lo ha dejado ahí. <ríe> en Andalucía B7.0. Tenemos que traerlo para acá. A ver si nos deja ahora después o lo que sea. Vale, yo sigo con la gafita. Aquí descubriendo cositas. Vale, ahí los huesos. Reserva enterrada. ¿Hay algún animalito? No. Ahora... Ahora. Sí. Vale. Depósito de esa De momento no. Diosita que tampoco queremos. Este que está por allí, por detrás. Y gravedad ahí Okay. Me están aplastando, ¿qué pasa? Vale Ahí, cuatro de diez uh, Arriba no hay ninguno de momento Algo. ya diosita, pero no encuentro el. A lo que hemos venido, el emerilio este. Vamos a ver. <coughs> Perdón. Con la sal y los rollos. de si que no quiero yo eso. ¿Qué hace ahí? el lo de mi nave. ¡Qué diositas, chavales! Se un zumbante Pues vaya rollo donde hemos aterrizado. Que me haga una ovellas de vagabundo. No, pues no tengo parafini. Pla bueno, placa de metal sí me las podría hacer. Y el paracinio me supongo que también. Esto es todo lo que tenemos ahora mismo para construir, ¿vale? Clostor de atmósfera y todo que tengo ¿Te me hará falta? Pues... Muy mal Con el visor de análisis Venga, tío El visor, energía, no Minerales Venga, a ver ¿Cómo va eso? que retra para acercar, vale, pero no... No me lo señala, no me lo indica el visor, ¿vale? Depósito mineral profundo No tengo ni idea, chaval Debe andar por ahí, pero... No tengo ni idea Bueno, vamos a... Vamos a reforzarnos porque vaya tela Vale, eso por ahí Le cargamos, pero hace bastante frío Deberíamos de ponernos este de qué tío Este de frío, sí, sí, lo tengo bien entonces, yo creo Vale Ahora significativa protección de frío, escudo de daño por frío Abierta el suelo, que si no se carga el sistema de protección falta peligroso su entorno podría volverse incompatible con la vida ya, ya este está súper cargado 100% no sé si nos vendría mejor cargar este o pues este también lo podríamos cargar la capa térmica a ver Venimos la capa térmica No resistimos más el frío tengo tres, eh para el frío poca broma a ver el depósito. Ese saco, saco zumbante. Pero no, no. Necesita, pero no sale lo que queremos. Vamos a dar otra vuelta, a ver. Vale. La navecilla. ¿Esto, tío, aquí colgando? Madre mía. Ahí están los tres soles. ¿Qué? localizar algo mejor. ¿Y algo? Parece que no. Esa montaña y tal. un dan paseo por ahí abajo, ven. Le hemos un vistazo. mira allí arriba, tío. Y todo la isla aquella. Ah, a vale. ver. Aquí en el agua o algo, pero bueno. Entonces, localizar el emerilo ese que de momento no hay Madre mía, nada más que sal y diosita y cosas que. Ya no es lo que buscamos. que tampoco... Dice pulposa... Me va a dar el pajarillo este... 7 de 10. Cuando vea el depósito de ese de Merilio me va a dar una alegría que vamos. Ya este te lo tenemos. Ese no... Vamos, que no. No lo veo, ¿eh? Chavales, no. no broma. A broma. Tienes que excavar por ahí, por donde sea. O yo qué sé, vete tú a saber. A ver. qué okay. Estamos ya aquí sin. Nada, tío. No es nada. Hay que matar a las criaturas también, ¿no? Ah, me da la identificación. Otro mineral no identificado <risa> Que le he dado leñazo y Nada, sal y la diosita No, no No la veo, ¿eh? Mira, mira, a ver si había algo por aquí Por el agua, pero parece que tampoco No, sé qué muy mal ¡Emerilio! Bueno pero está en el quinto pimiento. me da igual Porque voy en la nave, pero... Pero vamos, lo voy a marcar ya Tan difícil encontrar un depósito de merilio Aquí Madre mía Ha utilizado uno de sal, pero... Vale ah, A ver si había algún animalito más Y tal De momento no Ya estamos otra vez Todo chungo Está muy lejos 910 sí. Vamos para allá Dios, que leñazo me pega? <risa> Vamos para allá ¿Esto qué? Eh, ha salido uno Moradores Ok Almeja, o sea que puede ser que haya ahí Animales acuáticos Un momentillo A ver sí, Almeja Debería de Allí está el emerillo Vale, ahora iremos a por esto por arriba por el cielo Y si no, vamos a ver por Aquí no se ve, tío, nada Hay Unos depósitos raros Me voy ahí, pero ya está, poco más No sé si escava para abajo o qué ah, Yo me voy a poner el emerilio Muchos animalitos Podríamos matarlos también, la verdad Aquí estoy A ver Tenemos ahí alguna misión ahí de Diplo Mira que es como correr Me hemos dado Yo Tengo por ahí una misioncilla de matar a como correr ¿Ha ido? Sí a ver esto <risa> madurillo, ¿vale? Vamos a matar lo menos 10 11, creo. Bueno, bueno, bueno. Claro que esto da metal cromático y todo, ¿eh? Vamos a, a las... eso. Vale. Podría ofrecer comida comidita, pero esta vez no. A ver, vamos a liquidarlo. Metal cromático viene muy bien, ¿eh? A las voladoras ni, ni los intentáis dispararle, ¿vale? <ríe> Porque no lo vaya a dar, diré. Prácticamente. Bueno, los minerales, esto está muy bien. El metal cromático y todo, pero bueno. Un animalito. Estamos otra vez. Hay que recargar esto. Bien. Uf, se la lleva salió un amarillo se va para arriba y no vea el lanzarraya, a ¿eh? ver me doy o no, no sí sé. le hemos dado le hemos dado estamos hecho ahí una máquina no sé cómo voy con la misión pero bueno y había visto un depósito verde también, pero bueno. Ya tenemos el otro marcado. Nos vamos para allá. Vale. Y A ver dónde. A ver dónde puedo aparcar la nave. Montaño complicado. Pero bueno, yo me voy a. Ahora aquí si ¿sí puedo, si ¿Sí me deja no, no, no no. <ríe> no no, no, no, no, despejada no despejada tenemos no problemas esterezaje demasiado alto, aquí, aquí, aquí aquí va a venir bien creo no, no me deja, no me deja está esto demasiado inclinado vaya tela a ver ahí Pero no, hombre, déjame aterrizar aquí. Quedando ahí todo el rato y no me deja, ¿eh? Muy mal, tío. <risa> Dios que el depósito me lo cuenta, ¿eh? Creo que es su verde que chorrea por ahí abajo y todo. Estamos apañados. Hay algo también de tres estrellas por aquí. Vaya, tela, tío. Un aterrizaje. ¿Cómo que no despejada, hombre? ¿eh? Déjame aterrizar ya. Ahí Venga Ok. Uf, costado, ¿eh? Una vecita Vamos a salir, me sale un bichito Venga Localizar, se va mordita Vale, ya la hemos hecho la misión de los animales A ver, allá arriba está Vale Ok nada de criatura Muy bien Vamos por este A ver si puedo localizarlo ya, ¿eh? Porque vaya telita Esta pulposa Ahí hay otro Pero está más lejos Vale Hárculos con lado Que no es lo que queremos Vamos por este Vamos Vale Ojo, me está costando, Es ¿eh? que claro, fiar en la inclinación encima está ahí arriba, ¿eh? Yo no sé cómo va a llegar ahí arriba ahora La nave no me ha dejado vamos a ver aquí si no nos bugueamos A ver... tengo ya está dando el frío de muerte Vale, aquí parece que ya no nos da la tormenta Al menos Eso que ganamos, ¿vale? Aquí me caigo y todo para abajo, ¿eh? Como no, esto... Cuidado, cuidado Es que me caigo, tío Vaya, vaya historieta, ¿eh? Vaya, historieta Que me he metido yo Aquí con la montaña Claro, con razón No me deja Es que es demasiado <coughs> Perdón Es demasiado esto, tío Ya que aterrizar Y arriba y No llego No llego con mi Manipulador Pues muy mal Y a otro depósito Y aquello, la de tres estrellas, depósito curioso, ¿eh? Eso lo vi antes. Y encima es que me, me ha dejado ahí todo... Todo el traje fatal. No sé si es que me lo está gastando. A ver. puedo correr. Muy mal todo, ¿eh? <risa> dice que para atrapar muy bien menuda montaña venga esto creo que era con el enlace de extracción esto ya lo había cogido yo vale ahora se me caerá la bolita ahora estoy modo desenfrenado este <risa> no, ahora se me cae la bolita ay ay aquí se me cae Mírala, la y ahora cogela Bueno, para allá para pa la, pa la nave va <risa> Rodando, rodando, como el del chiste. Vale. Puedo la exploto, vale. A ver. A ver, estas es que están juntas. Vale, antes de que caiga. Esto. En esto conseguir un montón de modos. Es que te da un montón. fijaros la cantidad que nos da. Es increíble. Esto no sirve para nada, ¿eh? El, el depósito de uranio, y este. Vamos para allá, al otro, porque... A ver si está mejor. Si no... Están los dos ahí arriba, ¿eh? Yo no sé. Vaya tela con los depósitos. Está todo ya Escaneado Es canador que te da un montón de, de unidades de estas Aquí osina bueno, no es lo que yo quiero y, y, y hidrógeno, que tampoco quiero Buah, chavales Me voy a caer por aquí rodando, rodando No, no puedo correr, no me deja Cuidado, cuidado, cuidado No ver la gravedad Cuidado Ay, Aterrizaje de emergencia Bueno Tercer intento, vamos allá Madre mía Con la roquita esta Vamos a ver No, no hay edificio ni nada el planeta más. Vale, ahí hay algo. Vamos a, a aterrizar. Ahora no despejada, claro. Es que está es el problema que hay aquí en la montaña. Ahora, si no me deslizo yo ahí para abajo. ¡Qué no, hombre, déjame ya aterrizar. Oye, que no me deja aquí, ¿eh? Estoy intentándolo y nada, tío. Es que está. No me va a dejar tampoco, yo creo. <risa> Curioso, pero no me deja aterrizar aquí. Y aquí no está tan mal. No está tan mal, pues no me deja. <ríe> no me deja por ningún lado. Dios, qué mal. Bueno, pues nada. Vaya. Nos vamos a ir a lo de Star Wars. a su Con el montañeo. Toma. El planeta más triste. No puedo con un simple merilio, tío. Se me ha hecho de noche todo. Normal. Normal. Cultura orgánica. Venga, abre. Esto de merilio, claro. Sal. No, tío, no. No va la cosa bien, ¿eh? Peligrosa Que le den Y no encontramos Emerilio Venga, hombre, tiene que sí No hay otro, ¿no? Ah, no, esto es Oleguita Bueno Es para allá, ¿eh? Si la nave ni nada ¿dónde donde mirará Que le dé Esto, pues bueno Lo podemos coger el sodio Nos Lo hemos recargado otra vez En el frío, no vea Vamos para allá Ahí podemos correr todo lo que queramos Me lo puse ahí para correr infinito, si no Me podríamos haber intentado Sacar algún vehículo Pero bueno, no es lo que queramos Vamos a el berilio, Todo lo que podamos de este planeta Vale Sí que está lejos Hola wey Manipulador, ser no Manipulador del terreno, venga Estamos ya aquí, ¿eh? Tengo ya aquí, ¿eh? <ríe> Esto verdecito ya, yo para mí que he visto más verdecito de por ahí, ¿eh? Antes, pero bueno Ya lo hemos encontrado, ¿vale? Cuidado que nos caemos otra vez Amigo, con... aquí está todo muy montañoso okay. No sé si con la bolita chica coemos más o no No, oh, bueno No hay Pues más, eh Pues muy pobre Vale Bueno Me aumenta puedo meter ahí, pero... ¿Qué quiero más... Emerilio, ahí hay otro, pero... Madre mía, ¿dónde está, tío? Ahí... Emerilio, otro ahí abajo... Osita... Está bueno que esté bien localizado... La verdad... No. no... está complicado, ¿eh? Osita... Osita... Emerilio, pero no sabemos si podemos llegar allí... Allí hay dos... Están como muy... Muy para arriba. vamos a intentar este de aquí, yo que sé, 539, este 495 y este 236. Yo me hago aquí un de estos subterráneos y voy... ¿Dónde está? Allí, ¿no? Verás tú. Vamos para allá. Vale. Así que vamos a la tormenta. Nos vamos en dirección para el depósito de Merilio. ¿Cuánto tenemos de Merilio? Muy poco. 134. Yo necesito, por lo menos, un montón. Malo en la nave que se me queda ya, pequeños chavales. No sé si lo cogí ya, lo del Merilio. Creo que no, en esta partida no. Vale, a ver si lo encuentro ahora el, el motor este. Este, el motor de India. Vale, y encima necesito un panel de cableado más Para ir a los sistemas azules Y en el carguero es que no se lo puede instalar Ahora no tengo la tecnología Hasta que no compre tecnología y rollos No no podemos hacer nada Estaría bien darle alguno de estos También por si acaso Lo gasto aquí en este planeta, a ver El de mejora de ese atrás A ver si me saca aquí alguno Ah... Interferencia, me dice. Bueno, ah, claro, porque lo tiene el carguero. Ya, ya, ya. Vale. Ok. A ¿Sí si puedo pasarle uno. Bien. Y este trazamos, rompo. No, pues bueno, ahora sigue sin dejarme, tío. La madre que le han dado. Bueno, tenemos interferencia el Trozo de carne, ¿qué pasa? No me deja, ¿no? Ya, ya Bueno Y el... este Poco, ¿no? Bueno, todavía tenemos espacio Vamos para allá Un grados, pero... Poca broma, ¿eh? hasta esto más grande también si quiere el túnel vale ah, mañana muy bien eso me interesa cuidado, cuidado que nos podemos caer para abajo zona no, guarda muy grande eh no me lo han pasado que ¿eh? estamos ya aquí al lado eh bueno queda poquito pero bueno ahí vamos yo creo que la montaña esta que nos está haciendo caer ahí Vale y vamos Esquival de De fuego artificiales Aquí Con bueno, el manipulador de terreno este Ahora es para allá, eh ahora ya es Un poquito ya más horizontal, ya no es Vale, voy a bajar aquí un poco Bueno, ahora cuando lleguemos eh, bajo. Aquí lo tenemos ya Vale, bajamos aquí y a coger aquí todo lo que podamos Esto está en todo el filito de la montaña, chavales Casi nada Estoy corriendo, no estoy corriendo, merilio Todo esto, ¿dice qué? Es? Ya lo veo muy lento esto excavación caña ahí. Ahí. ahí vamos corriendo todo lo que podamos atrás en el tiempo, ¿vale? Esa es la misión, que tenemos que buscar el sistema Corva Por cierto, no mirar el sistema este No creo que sea Corva Encima no tenía Estación espacial, ¿vale? Así que No me lo dice No disponible, ¿vale? Raza predominante inexplorado Es que no, no lo dice que que nadie la ha descubierto ¿eh? <risa> bueno tendremos que ir al otro planeta y todo nada, es que no, inexplorado inexplorado no está disponible está chunga la cosa, no hemos descubierto gran cosa, pero bueno creo que no hay más, eh Merilio, a ver, un poquito por ahí parece si sí, se sí, quita eso Ahí está más por aquí Vale Y este que está por aquí ni no más, ¿eh? Vale Una minilla de nada Vale Y ahora hay que buscar más ¿Este qué pasa? Porque no me lo señala Ah, vale, porque es el, el mismo Vale, vale Esa que no queremos Ese es el que queremos Vamos para allá Lo malo va a ser lo salir de aquí Estoy aquí muy... Vale, esto es peligroso, sí, cuida. Nos matamos Con el... Láser Este no da así Vamos a recargar aquí otra vez. Y de hidrógeno. Vale. Si no hace falta. Yo creo que de momento no. ¿Tiene por ahí o algo? Chau gran nido. En todo eso de ahí abajo a lo mejor. Arriba nada, ¿no? Ahí había otro de Merili Bueno, vamos para allá Que estamos aquí al lado ¿Sí Son estos los que estaban ahí gruñendo Madre mía ¿Dónde me voy a meter, chavales? Voy a caer al hoyo profundo este Cuidado Ahí, ahí es. ¿Qué me da? A ver, a ver Ostras, tú Nos bueno, vamos a caer ahí al hoyo Marollo, marollo No, la era... verdad. A ver A ver si llegamos No quiero bajar mucho, eh La verdad Ahora tenemos que encontrar un sistema corvas todavía <risa> No veo ya mucho Merilio, ¿eh? Los depósitos aquí de Merilio Antes de irnos tenemos que ir a por el Activado, ya que estamos aquí Digo yo, aunque ya lo podemos hacer otro Otra vez Ya tengo este sistema estelar descubierto Aquí ya podemos Aquí yo, yo para mí que es otro ¿Vale? Claro, pero es que fíjate dónde está Y para llegar a él Me lo cuentas Encima la... ¿Dónde está? Es que no, no No lo veo, no lo veo <risa> No lo veo para nada. Diosita. Seguro que necesito a Diosita también. Eh, a ver si podemos llamar a la nave y pirarnos ya de aquí. Yo quería más, Merilio, pero... Tenemos no que irnos a otro lado. Esto está complicado. Muy complicado. Vamos a ver que se me acaba ya el sistema. Madre mía. Como me caiga ahí para abajo, ¿verdad? ¡Ay! <ríe> digo ¿Por qué? Y me ha dado, tío. Aquella plantita. Chunga. Me ha hecho potinel de este. Qué meto ahí pues. Minerano identificado. Tercita. Ahí. A la plantita esta, chunga. Vale. Y nos tenemos que preocupar de esto, ¿eh? Mm -hmm. Uno llame a una nave. El, el de este no va a venir aquí, ni de coña. La navecilla. No, ¿verdad? <risa> bueno, estoy. A lo mejor por allí. Aquí no va a venir. Parece en sitios planitos y tal, pero no No quiere ...está muy inclinado, quizá No me vaya yo para la nave Esta no viene Estaría bien ahí, ¿eh? Porque me la planta ahí, pero no No quiere Y... No sé ...a ver... Estoy volando también Tengo... Voy a mi criatura, lo malo pillada mi criatura una criaturilla ahí muy, muy apaña voladora no Quiero coger nada, quiero salir de aquí No caerme al hoyo guau no caemos ahí por el terreno, tío El de Marilio estaría bien cogerlo también Pero es que... Madre mía Estoy quitando vida Venga, recarga el jetpack A ver si no nos caemos de aquí De medio caer Vale, Esto subir aquí arriba Ahora, ahora, bajar Un el del terreno Cuidado Cuidado que nos cae y aquí como una... No Vale para no caernos Dale postre Aquí Aquí como una Huevita aquí un saliente Para nosotros poder Formar esto No sé si cogemos más Con la esfera más Más grande o no Cuidado también nos puede rampar Un poquito más pequeñita. Ahí pues, no nos queda mucho, ¿eh? Vaya con el emerilio este. Y no veo más. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? que se quedan ahí colgando en el aire Aquí No nos caigamos, ¿eh? Vale Ahora a ver si puedo traer a la... A la nave por aquí A ver si tuviéramos esa suerte Porque madre mía Para coger el emerillo, ¿eh, chavales? Madre mía complicado, mira Merillo, pero acá está muy bien allí acá le está muy bien ya que estoy no llamo a mi criatura y mineral no identificado, me ha dicho okay. no, es que no da muy poco los minerales dan muy poco, los que más dan son los animales ¿no? pero luego ahí hay un al congelados que no es lo que quiero tampoco. Ya los cogí. Eh... Es 500, que no da muy poco. Lo suyo es que nos dieran un montón de unidades aquí. Descubriendo. Para eso hay un... Un escáner... Muy potente. Que nos da un montón de experiencia por... Cuidado. No, tenemos aquí lo alto de la planta. Cuidado, cuidado. ¡Moderizo, niño! ¡Qué maravilla! Pues no, por hablar Venga, acá esta diosita ¿Este qué es? Diosita, pues venga, te voy a Pamito la diosita ¿Da o no da, tío? ¿Cuánta da? No la veo, la cantidad 39, 40 y tanto Y... Sí. Y lo bueno es que no tenemos los cansinos de los centinelas, ¿eh? Vale Y ahora vamos a ver por el abre ah, por el de Meridio. Ok, aquí hay una cueva o algo Puede ser este Hay cuevita Y hay animales también Vale Ahí lo que veo, un poquillo de depósito o algo Pero bueno, no es lo que yo quiero Aquí que vamos ya? 665, no está mal Ya tenemos suficiente, ¿eh? Para, para lo que queremos, para el motor de sobra, ¿vale? Y más cositas que nos pedían el Merillo por ahí Pero bueno Y este parece bastante más potente Este depósito Quiero llevar todo. Me parece que tiene más que los otros que hemos encontrado, la verdad. Me parece que en 2023 es un gran juego, ¿vale? que le gusten los survival y todo Además tiene bastantes opciones de supervivencia lo podéis poner a vuestro gusto, vuestra dificultad ¿Vale? Centinela más agresivo la criaturas más agresiva menos agresiva Los piratas espaciales también Se pueden poner más peligroso menos peligroso Incluso esto como veis no me gasta Porque lo tengo yo para que no me gaste Van a tener que estar todo el rato recargándolo ¿Vale? Así que ahí estamos. merilio. Yo me doy por satisfecho. Y vamos al otro planetilla. A ver, ocho de día me quedan dos. Es lo malo. Que te da también ganas de ir a por ello, ¿vale? Unos submarinos. Tenemos que buscarlo. Dos submarinos, no. Dos submarinos me faltan. Ok. Me imaginaba Ese puede ser fácil de encontrar ¿Vale? Lo único que tendríamos que encontrar es Algo de De agua Ahora ya solo nos falta Es que ni nada aquí, ¿eh? De De edición, ni nada, tío Está la cosa Ni de cápsulas espaciales ni de nada A ver si no me voy volando para la nave A ver si me deja Bien, ahora sí me deja me damos a la nave y... No sé, voy a intentar buscar algo submarino A ver qué tal Lo demás lo tenemos todo Vale bueno, Esto se sí va todo el rato, ¿eh? Todo el rato No me dura nada y que tengo otro depósito A ver Hombre, que si otro depósito de meridio Ah, de sal Bueno Claro, estos son los que vimos antes, Que decía yo que era verde, claro, claro. Ok. Bueno, llevamos una poca sal, sal creo que tengo, ¿eh? En casa, en la base o en el carguero. Allí seguro, en, ¿eh? A los containers. A lo suyo, ir cogiendo muchos recursos, irlos guardando, porque luego los van a necesitar, se los van a pedir, ¿vale? Esto, pues bueno, es importante. Le el emerillo, pero. Ok. Espero también encontrar el sistema corva ese pronto. Bien, vamos por nuestra nave. Son muchas cositas. Mira ahí las la luces. A ver. Ah, si sí, cambiamos ya también de nave. ¿Qué falta no hace? Pues nada, iniciar el vuelo. Nos encontramos algo por ahí de al norte, no tengo ni idea para dónde ir a ver mapilla la verdad es que hombre, si me dejara verlo más de cerca pues estaría bien vale supuestamente hay un montón de mar pero no hay montañas de estas raras y, y poco más a ver si encontramos algo de por ahí de agua o que no hay ni edificios ni nada Aquí unos abismos muy Los planetas como son Procedurales a veces salen mejor Otras veces salen peor A ver Y hay agua Ahí deberíamos de encontrar algo, eh Submarino esto Lo que, hay que encontrar Algo que, que sea un charquillo Ahí medio Medio apañado ah, A ver este ah, ver el charco este y parece que tener Mamerillo también O sal Ahí arriba voy a intentar meterme aquí Venga Ahora de repente Se Ahorrar al sal Y voy a ponerse. Ahí, sumergete. Ahí, perdón Vale, lo bueno, tengo. Pues se aparece la Venga, hombre, aparecer. Aparecer. Siendo suplementario, activado. Nada, que no aparece allí. A aparece de vez en cuando. Vale. Tenemos uno hace falta otro Tipo de animal Acuático Submarino ¿Dónde estará? Pues no lo sabemos Vamos para afuera un lleno Tengo la nave Hay que tener fe Bueno, me encuentro uno Vale Me mira, mira, está cerquita ¡Eh, eh, Que lo tenemos y para allá, eh este bicho ¡Vamos, lo tenemos! Eh, a 10 de 10. Genial, eso era lo que quería. Ahora sí. Mm. Aquí, perdón, a fauna, nos vamos a fauna. Y aquí nos llevamos otros 2.500 nanites. Y nos da otro logro, ¿vale? Ok, luego le podemos poner nombre aquí a los... Los animalillos Eso ya siempre es más Más para ello, ¿no? Pero bueno, mira el calamar este el Calamar de Barbate <ríe> Míralo, de, entre el agua del planeta Barbate A ver, hombre <ríe> Vamos a renombrarlo Es verde, pero bueno el Calamar verde <ríe> Gelidas profundidades Peces de agua salada, vale Hambre voraz Carroñeros también, consumen restos resto moribundo de organismos diminutos Observaciones adicionales, sangre valiosa Lo mismo si lo matamos no, no da ahí sangre valiosa o algo Pero bueno, no es, no es lo que queremos y no es lo que estamos buscando, vale Está guay esto también debe cambiarle lo, los nombres Venga, vamos a renombrarlo ¿Qué le ponemos? El atún de barbate Ahí, bueno, vamos a hacerle ahí publicidad A ver Con cool low Atún Eso lo ponemos ahí Ahí 7.0 con... Con denominación de origen, chavales. <ríe> ahí lo tenemos. El atún de barbate, Qué rico que está. Vuelta y vuelta. Y en cebollado y de todas las maneras. Mira, pues nada, estupendo. Vale, hemos más nanites aquí. Podemos hacerlo, registrarlo todo. Lo <ríe> malo que ya no podemos cambiar más nombres, pero bueno. Registramos todo ahí. 138 nanitas más. Para sacar. Vamos para este planeta, a ver... Porque esto, vaya tela, ¿eh? El planetilla... Madre mía... Había más emerillo, pero bueno... Ya vamos bien, ¿eh? Ahí, todo bien he cumplido... Ahí... ¿Vamos ¿no a todas las especies vistas? Bien... Eso está muy bien... Mira, mira ahora cuántos de estos... Eran los identificados... Subo para arriba... Nos flotamos, nos llevamos... Lo del acuático... Otro mineral de estos raro. Vale, Venga, vale. vale. vámonos. A ver, aquí tiene un método para ir por aquí, por el agua Más rápido, digo. Venga, genial. Venía con el planetilla, eh O vida y todo Venga, vamos para allá El que nos queda Podríamos parar ahí La estación espacial Yo qué sé <risa> Ok Vamos para el planeta este Lo digo por, por si haya Un poquito de merilio Desactivado Antes de irnos Bueno, no Que le eché Casi descubrir Eso si sí, No me interesaría Eso sí es verdad marcando para el planeta o para la creo que para esta... para la anomalía bueno, bueno, pasamos la anomalía y nos vamos a ver este igual, todo congelado ¿vale? vamos a ver la congelación extrema que tiene esto bueno, bueno, bueno, vamos a darle motor de pulso si no, no llegamos ahí ya me vuelo a su hospital vamos a ver Pasemos las nubes. Militas por aquí. O sea, acuático, ¿eh? Acuático y helado. Ojo, y mirad los lo de Voy a ya de momento, ¿vale? Es lo que me interesa. Venga, vamos Ok. Tenemos otro nuevo planeta, ¿vale? quiero pues depósito diosita que tampoco estamos con el frío bueno tampoco nos más con, con la temperatura vale aquí lo malo es que no vamos a encontrar el emerillo este y hay que tirar al agua y buscar ahí animalillo vale pues otra cosa no veo pues depósito dios diosita que no lo quiero a ver. Claro, me tiro ahí al agua. Allá abajo. La llamada activa, que diga. Me ha blindada, que tampoco quiero. Muchas mejitas, vale. Voy a tenerme que tirar al agua, a ver si... Hay algún animal. Este que acaba de salir. Acaba de spamearse aquí, vale. Alía. Ojo, eh Ojo, La temperatura extrema, tú Me estás fundiendo La viala, eh Lo digo El soporte vital Y todo lleno Venga, voy a ver aquí un momentillo Sale humo ahí de, del agua, eh <ríe> extrema 5.10 Está muy bien Grado a la temperatura del agua, vamos, esto es horrible. Horrible. No hay animales, no hay peces. El de sulfuro y el cierto de coerlo Y... Flor. Guatica. Meja que tampoco quiero. Tampoco es lo que queremos, chavales. Seguro que tampoco. Oye, que raro que no haya animalitos. Qué extraño. tío! <tose> 101 grados. Bueno, 101 grados a... aquí afuera. Señorito, si me meto... Para el fondo del agua. Bien menos 100. No lo que quiero La reliquia No quiero reliquia Ni rayos de eso No hay animales Qué cosa más extraña Qué sulfuro Tienen que spamear, ¿eh? Ah, animalillo Qué raro que no spamen, tío Cosa más extraña Ya, ya la noto. Pues qué raro. Uno nada más, tío. Hemos descubierto terrestre, diurno terrestre, terrestre, volador diurno. No hay algunos submarinos tiene que haber. Siempre. Uno, dos y tres. Pues no vemos ni uno. Este cuánto pelillo no se rarillo. La pata que tiene el colega. <risa> un búfalo Y con joroba y todo Pues hay fauna, ¿eh? Hay fauna O nos movemos a otro lado O a ver qué hacemos Y el... los materiales tampoco lo veo Así que... No me vaya a otra montaña a otro sitio ¿Qué yo qué? ¿Qué sale ahí, tío? <risa> Cosa más rara, tío De verdad Me así Pero esto... Ahí... Que sea algún tipo de alga o algo Alga la redundancia Porque vamos, que otra cosa Sí, sí, ya un alga que sobresale de ahí, ¿vale? Y yo estoy un yao Creyendo que era algo Nada, que no quiero almeja, No veo nada, chico Qué mal, tío serio? En serio ¿En serio? Uh, ahora, ahora, ahora. Ahora que me iba. Me extraña para mí, tío. Un charco tan grande. Que no haya animales, que no haya peces. Falta uno dos, por lo menos. Eso no nos dan oxígeno. Vamos a ver, a vamos ver. Qué raro, oye. Ahora han aparecido eso Bueno. Lo que nos faltaba. Pues ya puedes correr. Creo que hay alguno también. Bueno. Más frío hacer todavía que esto. No me lo creo. creo que no me digas nadie, tío. Ahí. a vale, estas podemos darle de comer si queremos y todo. Bueno, hemos descubierto otro, guay. A ver si veo alguno por ahí por el aire, que va a ser. No creo ahora con la tormenta o el empájaro, ¿no? Me extrañaría un montón. Eh. Lo mismo sí. No, estos serán. Vale. Eh. Chao, bien. la red dulce, que no quiero ¿qué el polvo de ferrita tampoco quiero ya el clima me da igual vamos recargando ahí todo y ya está Pero lo que no veo es el, el otro material, ¿vale? cristal de tormenta ahora está bien, estaría bien con él a ver, a ver si pillamos a señalo que está aquí al lado ya. A ver si no. Me caigo yo ahí a un. No, no. Cuidado. parece un.. Chugo. déjame escanearte, hombre. Vale. si me da tiempo. Bueno, los cristales estos luego desaparecen. Vale, tal de tormenta... Me la llevo. Hombre. Ya que estoy pasando frío. Al menos. <Risa> Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, que te vi, que te vi, Mati Que te vi Toma, oh, pues si, ratas ya Si vuelan, eh <ríe> Con la tormenta a yo que no Anda que no Si me ha gustado, podríamos Adoptarlo Está <ríe> la cosa chunga Bueno donde hay una insolación de esta... ¿Dónde estamos? Aquí no, no. Este ya lo conocemos. Podemos hacer una cueva, pero de momento me voy a meter aquí. En a ver si pasa un poquito la tormenta, que vaya tela. Me la estoy tragando toda. Ya ves tú la nave, como la tenemos ya, chavales. El problema, claro, es que no puedo pasar tampoco al carguero, ¿vale? Pero bueno, tenemos poco aquí que. Otra vez, pues bueno, si sí, todavía tenemos un poquito de De sitio, ¿vale? O sea, que bien Diosita, aquí la tenemos, la diosita Amarillo, por aquí Más poca, no tenemos mucho Y luego, pues ya iremos a por cuando Cuando le instale ya el El motorcillo, ¿no? ¿Dónde está? A que me falta, tío ¿Eh? Ya podemos, ya lo tenemos Montado, ¿qué pasa? planeta rojo, planeta verde, si sí. estaría el otro el para ir a los sistemas azules, no a ver, a ver si lo encuentro este sí me hacía falta el panel de cableada bueno, voy a llenar ya el, la nave la tecnología me hacía falta un panel tenía que haber comprado antes pero bueno Podemos ir a la anomalía o algo. <risa> anomalía. A ver, la de patrón en el tiempo. Tenemos que ir también al mapa galáctico. Vemos que... Es que no veo el, el S. el emerilio S por ningún lado y encima tormenta tío planeta muy acuático planeta muy acuático chavales no sé dónde vamos a encontrar la tierra Eso se ve regular no el huilla el creo que por las nubes o que estoy a, a tope ya ya no puedo bajar más abajo la nave ya no baja más muy acuático este planeta A ver, no sé si va a ver aquí en Merilio, aquí en esta pedazo de isla más chica que la más. Vamos para el sur ahora. Buah. Averigua. Y una buena de esta, pero. Yo no veo ahí grandes depósitos. Ahí se ve algo de tierra ¡Tierra a la vista! <risas> Madre mía, para encontrar la tierra, tío A ver, cómo está esto ahora Ahora mismo está un pedazo de tierra aquí Es lista tu chica también Bueno A ver, yo con localizar el emerido activado ese Me conformo Estaría muy bien De minerales, me dice. Venga, dime que hay. Bien, bien, bien, bien, bien. Ahora me han encontrado uno, chavales. He encontrado uno. Para allá. Bueno, temperatura extrema. ¿Dónde está el depósito ahora? ¿Verdad? Ahora no puedo utilizar Aquí, no, más o menos. Ahí arriba, ¿no? La playita vamos a aterrizar. Vale. Qué intenso. Ya, ya. Ahora me hago aquí una cuevita. Que quiero el depósito este. Vale, me meto por aquí. Ahí. Una cuevita para llegarle aquí. Aquí no nos da la tormenta. Y yo puedo poner aquí emeril y activado, ¿vale? Vale, perdón. Me no, objeto en catálogo. Emeril y activado. Que sé que me va a hacer falta más para adelante, seguro. Que me va a hacer falta. <ríe> y bueno, ya lo tenemos aquí los planetas Descubierto Podemos venir a poner cuando queramos. Yo creo que es una buena opción, ¿vale? Descubrirlo, llevarnos un poquito. Ay, que me está dando ya la tormenta. <ríe> aquí me da... Ahora claro que me he cargado ahí la cueva. Corriendo el emerito activado. Pero bueno, además nos llevamos un poquito, ¿vale? Es lo que buscábamos. Me llevo aquí todo lo que podamos recolectar. No, farmi, mandolero. Sí, sí, farmeo. Vale, que luego hace falta. Lo que podamos Llevarnos bienvenidos. a ver Venga, esquivado Vale Y no te dejes nada Por ahí Ahí Y bueno, y si detectamos algún animalillo Y si no, pues nada, pues nos vamos Tampoco, como hay que volver aquí de otra manera Seguramente más tarde o más temprano que ir avanzando la historia y hay que ir Vale Sistema sistema un momento yo creo que esto está bien A ver si seguimos avanzando la historia ahora Y, y ya está Vale No bueno, veo más en meridio Hay más este está todo bien, Pero yo no Calma un poquito Creo que quede mucho más Vale No creo que quede Sí, mientras salgan los cuadraditos esos ahí, Emerilio. Puede ser. Estoy intentando romperlo. Pero no, ¿eh? Creo <risa> bueno, que aquí estaría anteriormente. Antes de. Mira, ahí sí. Es que a veces cuando rompe. Vale, mira, mira. A ver, sale más. <risa> Estamos en la Matrix, ¿se vale? Madre mía, la que me liado. ¿Más emerilio? No, este es el mismo. A sulfuro, ahora ya me mandaría ahí para el mar. Mucha almejita. Sí, mucha almejita. Una que está por allí. ¿Cuánto? 45 unidades. Está ahí al lado, ¿eh? En verdad. Sé que estoy yo aquí un poquito no a ver se ve a la nave por aquí si me la cae ya, ya, ya sí, ya sé todo eso lo sé ¿El agua habrá algo más no lo sé Creo que lo hemos detectado todo A ver, su juro que no quiero y algún pececillo más Míralo, ahí tenemos uno, chavales Cárgate Escanea Bien, Bien tengo otro Tengo otro en 9 de 13 No, no está mal, no está mal Vale ya Os digo que me gusta a mí esto del escaneo Lo pasa nos da muy poquito, pero bueno Ahí se me ha ido Algo no había por ahí para escanear una plantita más Bueno Ya digo que interesa Escanear los mares La sí. lechuguita esta vale. No sé si nos quedará algún aéreo Algún subterráneo nos quedan, nos quedan animalitos, eh. Y también de merilio. Está ahí al lado, eh. Ver, aquí se ve y todo, eh. Es un arquillo cogido. Sí, es el arquillo cogido antes. Nada, nada. Falsa alarma. A ver, cogemos esto de aquí. Este. Podemos adaptar poco Este no me hace... Nos podemos montar también No, de criatura que okay. eh, me identificar No Este que me daba tal cacha Ok Vale, esto lo suele pedir, ¿vale? Yo ya, yo ya tengo un montón de cristales de esto Como veis, da un montón el cristal de descarcha. Llevamos ya el emerible activado y todo, ¿verdad? Aquí está. Fenomenal. Aquí mismo. Lo cambio por el oxígeno. lo cambio por este mismo. Y el cristal de descarcha. Lo cambio por este mismo. Como veis llevamos ahí un montón de cosas. Ya mismo no tengo sitio, ¿eh? Me quedan cuatro sitios y poco más. A con tecnología a aquí que no. Tenemos que buscar más, más. Más sitio aquí para instalar. Desde el frío más 50. Luego es que no sé esto. Vale. Están ahí chunguísimos, tío. Se recarga solo con el otro Yo eso digo, no sé cuál ponerme De esto sobrecargado Tengo este sobrecargado 50, pero no sé, yo ya Los otros sí me le darán más o menos a peligro! Poneo de convención anti-hielo Esta es la mejora significativa Vale No lo sé Vale, bueno, está es la cosa chunga Que me lo estoy comiendo todo otra vez el Allí otra criatura. No la puedo localizar. La tormenta estará ahí por arriba. Ahí. ¡Eh, eh! ¡Te he visto! ¡Te he visto los ¡Toma! ¡Te pillamos! vale otro, otro que hay por ahí. está de tormenta. Hay que aprovechar, pero... ¡Pf! ¡Madre mía! Pues tú, si pasa en los planetas esto, de verdad <risa> Mira esto ya, tío La verdad Se queda ahí una cajita ah, Hay que recoger la cajita de, lo... de nuestra mascota Ven Estoy tragando todo Ok Venga Aquí te quedas con el frío Sería bien que viniera el carguero Pero no quiere venir Pues de curvatura del, cur del carguero Es suficiente Cachis Como mal Curvatura del carguero A ver si viene ya Vamos esta. Tecnología recargada. Y a ver si quiere venir. <risas> pasa que no. Usa <risas> de curvatura. No, que no que quiere venir. Y ya está. Voy a intentar ir allí a la, a la anomalía. Ok. Tampoco poco. A ver qué pasa. No me atorí ahí. bien ahí aproximación okay. Hola, soy yo bandolero Abrirme la puerta Please Moment please Please Open door Open the door Thank you Thank you very much Entrando Agradece, ¿eh? por lo menos la anomalía esta Que esté aquí en el espacio que la podamos llamar Cuando queramos Yo creo que eso es muy bueno nos da aquí Un descansito, ¿vale? A los planetas estos horribles que, que tenemos Yo lo, lo que veo es eso, que tengo que mejorar Mucho más el, el exotraje y todo, ¿vale? Tengo que mejorar porque Me hace falta instalarle más tecnología Y más Más sitio también el almacén del exotraje Puesto la nave y, y todo, tío. El multi herramienta y todo. Vale, a ver es que le podemos comprar el otro con el mercurio. Así ver si tenemos ya lo suficiente. Mercurio, luego aquí podríamos hacer misiones del nexo, pero bueno. A ver, mercurio. Okay. Esto tenemos 170, que tenemos muy poco. Y luego aquí, pues, como no tenemos para pasar la, las expediciones anteriores pues apenas podemos comprar cosas es lo malo yeah. mal. esto sí ya tenemos a ah, desbloquear seguida con anterioridad sí este ya las tenemos vale que nos dieron para hacer la expedición Del pero ya está no me han dado más nada es que lástima no podamos completar las expediciones tío eso estaría bien para la gente que no Así que quiera, el jefe dice, claro, recompensa no conseguida todavía. Bueno, apenas Ponemos la camarita. Y vamos a ver a nuestro te Saludamos aquí ya a lo que nos dan: que nos dan lanita y cositas ricas. Y nos puede venir muy bien. De flora, este es de flora, vale <coughs> Tiene ahí la, la cara de soy Groot Ahí de una planta de esta Recolectora de, de nitrato de oxígeno, De sodio o algo eh, Estupendo, por favor Toma estos nanites A ver cuánto nos da 1100, ya, eh, bueno Estupendo El Ares esto tiene, tío. Más raro, ¿eh? El libro ojo. Y datos de logro. Este dato También le podemos dar la pepita de oro. Eso la doy. A ver es qué me da. tres nanita ¿Puedo por, por una pepita. No sé yo. Ve, le damos aquí nuestros datos. ¿Qué ha pasado? ¿Lo he visto? No sé cuánto me ha da. dado Cañón geoló geológico Todo eso no viene muy bien Pero es que no tenemos sitio en la multierramienta prácticamente Así que... Y bueno... Esto es para las y todo. Ah, esto no lo no, no, no, no quiero yo. Pues nada, y vender. Pues... Módulo este. Incrementa energía de soporte vital. No, de momento no, pues no se lo vendo. Este era para, para el agua, ¿no? Sí, compresión acuosa. Y este... Sistema defensivo del, del esotraje potencia del escudo del esotraje Es un rollo, pero bueno, queda 61 nite Nada. Nada, y lo de los huevos. dio un huevo, pero no era de esto. A ver, le damos al pobre criatura. Que eso sí es lo que nos ha dado. Nos la unos poquito de nanitas, 10 nanitas por el huevo de la criatura Podemos dar trazo de diplo Vale Ok Mira, nos no, da 50 Está muy bien Y núcleo largario Totalmente anodino, dice. no le ha gustado mucho Pero bueno, me da 40 Y así podemos estar dándole comida a este, a ver, todo el rato no sé cuántos tengo para conseguir manita, ya me lo podía coger todo. Vale. Gracias el cartel. ¿Cómo vamos? De comida de esa rara. Trazos de diplo y eso. No, en esto Trazos de diplo, sí. Pues ya ves tú, ¿no? Que no tengo. Un montón. Vale Si puede vender por unidades también O por nanitas, lo que, lo que queramos Bueno Ahí te queda, Crono Secuenciador de huevos Aquí el modificador de apariencia Si tenemos aquí sitio para el soltaje. que visitéis un sistema estelar <coughs> Vais a la estación espacial Y luego a esta también, ¿vale? A la anomalía Que aquí conseguís también otra mejora Y ya os digo Necesitamos ya también más Más espacio, tío Aquí en la tecnología Vale Para choque Eso es para el escudo Yo el escudo no sé, tío Eso es cuando nos disparan Podría haber quitado alguno, tío Algún escudo de vectores este. este, por ejemplo, no da salud Ese no, no interesa Pero este, por ejemplo, se lo podía haber quitado, tío el Sistema de defensa Pero bueno Vale De momento, ahora mismo, no es lo que queremos sería El traductor El C, traductor avanzado Decidiera ya el, el otro también Guante, soporte, filtro estoy mirando no tengo yo a escalar el tío Qué cosa más rara O no sea, en el... En el otro A ver ¿Este lo tenemos o no? Sí, este sí Me ha probado, probado y cogemos otro no sé si empezar ahora por aquí va a seguir con la potencia térmica esta Vale La tecnología es muy importante Ya sé que la, el espacio también Pero la tecnología también, tío Ok Venga, ganamos ahí otro espacio de tecnología Aquí la selene que Creo que de momento esto no No me va a hacer falta Porque lo tengo todo descubierto, vale Parte vital Simple bueno, Tenemos todo, ¿eh? Descubierto Seguramente me faltará algo más Voy a mirar a ver, a ver Esto es lo de las naves El, el de la herramienta Y herramientas Seguramente no No me va a interesar Pero bueno que está muy chula, vale la pistolilla pero no fuerza cazador, ya está, con nueve espacios con eso no vamos a ningún lado estamos una multi herramienta en condiciones no, no está caca <risa> y claro este sistema estelar es muy pobre y entonces pues por eso no no tiene de nada y como estos dos no me dirán nada Voy de de aquí Estoy ¿eh? sí, poniéndome esto por aquí Estas cosas O lo que sea, mi base O yo que sea, por lo que hacemos Ok Esto todavía no lo hemos visitado, ¿eh? Tengo que volver al espacio Y <ríe> ya a visitar el sistema estelar Este de los cordas Pero como no lo encuentro cargueros, saltar cosas allí y tal <risa> y ya iremos a casa, vale, ya iremos a casa pienso que sí que vamos a ir al carguero pues nada ah vamos de aquí desde este sistema que la hemos venido por el, ilio, el merilio, ya la hemos cogido, así que muy bien Ay, Podemos ver, mira, a ver la, la de comercio, a ver estaría un cable, en el de cableado. Próximamente también quiero hacer misiones del Nexo. Que pueden estar bien, hacerlas. Madre mía, qué mareo. Aquí estamos nuestro carguero, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a Vale. Estamos aquí con nuestros coleguitas. ¿Cómo va la cosa? ¿Ha venido alguien? Podemos recolectar y todo. A ver, ni, ni, eso si lo puedo recolectar. Que hace ya un año que no vengo por aquí. Eh, amigo. Navegador. que cambiar los nombres a estos también. Vale. Ver ¿Vale expediciones. No, lo que quiero ahora. No es lo que quiero ahora, expediciones y rollos Déjate de, de historia ¿Vale? No este ahora. Comandante no dice algo Capitán En Google Referí elementos al carguero Vale Pero no es lo que queremos De hecho el carguero tiene menos espacios que la más. Vale, el carguero este que tenemos es pobre pobre Y eso otro tenemos que cambiarlo tío Vaya vale, tela El carguero estaría bien, tío, también Ese por ahí Yo Le tengo la unidad de investigación Madre vale, este es Mi carguero, chavales Aquí hay alguien La flota ha venido Librando informamos al comandante vale, este ya ha llegado de la... Emerilio Merilio, activado mucho, ahora me trae Merilio <ríe> bueno, está bien y Grantinio, dos Grantinio ok, unidades hay apunta punta pala, dos carcasas corva. ok, y finalizamos el pedido. Bien, pues estupendo Grantinio, carcasas todo eso y mira aquí cuántos contenedores tengo, chavales Un montón Lo puse un montón lo que tenía que haber movido aquí Lo podemos mover y todo que Vale 0, 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 y 9 Madre mía, que ceflera de, de, de contenedores tengo ahí sí. Madre mía Pinería grande, todo eso también tenemos que hacerlo A ver plantita, chaval. La las que tenemos por aquí A ver si llego allá ¿Esto qué Ah, el modificador de apariencia que me dijo que construyera Hola, amigo A ver Tengo que plantar más niní, ¿eh? No te den niní, ese ¿eh? Tengo que plantar más A ver Plantamos por aquí Ok, vale, genial. Ahí ya tenemos dos de ni. Eso está muy bien. Que luego nos va a venir muy bien. aquí para recolectar también más plantitas. Espera, voy a quitarme esto. La bisolar, vale. Le voy a recolectar todas las plantas. Y nos da solanio Bueno, tenemos que seguir plantando aquí. Mira, aquí tengo más. Vale. Este se me quedó aquí un poquillo raro el. No. Quiero recolectar todas las plantas. A la vez. Y lo ponía, ¿eh? Vale, por eso la cámara esta no me gusta mucho. Porque no. No pilla bien. No bueno, te ponga en posición. Ahora vale, ahí si lo ponía. Recolectar todas las plantas. Luego no. Tardan más en buscar eso que en cogerlo así. Así que bueno. Bueno, yo creo que el otro es carbono, el otro me da igual Tengo que plantar más Ok Ya bien viajar también con la... Con el carguero directamente Pero bueno Ok No tengo aquí para grabar, no sé por qué no tengo la... A ver, no me sale. Ya tengo estas salas también. Especialista en ciencia y el de. Y el de construcción. Eso estaría interesante, ¿eh? La del terminal de arma igual. Tenemos que construirla. Pero tenemos que hacerlo. Tengo para grabar No sé por qué No lo tengo todavía investigado lo que sea Con la tecnología del carguero Nada, era por grabar y tal okay. Y esto también lo teníamos A ver Primer auxilio Lo instalé aquí Saludo al máximo Y luego aquí este también Unidad de protección frente a peligro Vale Aquí okay. A bueno, la unidad de comercio bueno, que necesita un cable. si tenemos cables por aquí. Dime que tienes cables. Panel de cableado, amigo. Dímelo. <ríe> Me temo que no tiene. Ostras, tú que no tiene Vamos a tener que ir a otro lado. Vale. Qué lástima que no tenga, oye. podido ser ok, Entonces ya guardaré todas las cosillas aquí fuera de cámara y todo, vale la investigación de construcción y no puedo hacerlo, ¿no? Okay. a ver Entonces tengo 15 datos Era para darnos esto para la construcción pero eso ya cuando vayamos a base y eso de momento lo, lo tengo lo que no tengo lo de lo de grabar, pero bueno. Además. Puerta básica y eso lo tenemos. Ya lo otro, pues ya lo iremos. De acuerdo. Eso va para la base. No, no sé qué hace aquí, tío. Unidad de investigación de construcción. Vale. Pero bueno. De mejora del carguero, que también lo teníamos que hacer. Una flota, Una vez, mapa de curvatura. Este. misión actual, voy a aquí. Ahí, sí, yo creo que sí, ¿no? <ríe> Tiene toda la pinta. Uh -huh. Puedo acercar más o algo. <ríe> La misión es ahí, ¿vale? Yo creo que este es uno, Corva A ver, sí, sí, pues nada, ahí que vamos Con el carguero y todo podremos Estupendo Pues sí, esto es lo que yo quería Que tenemos que mejorar mucho también el carguero, ¿vale? Que somos unos Los, somos unos nubes Aquí en el espacio y nos van a coger los piratas Y nos van a reventar Ni mejoramos la nave, ni nada Es difícil, ¿eh? Avanzar ahí, parece que no, pero cualquier cosita de esta tiene su tiempo y encima que estamos ahí avanzando en las misiones de la historia claro pues no, nos quita tiempo nada más mirar los planetas tan complicados que hemos tenido ahí que madre mía con la montaña ahí por dios bueno es que hemos encontrado ya el sistema corba este también que me costaba trabajo encontrarlo y parece que con el carguero lo hemos encontrado en un ver... Bien, curvado ya 15 veces el espacio Espacio-tiempo eh, pues yo creo que maravilloso A ver, cartógrafo este, ahora nos tendremos que ir de aquí Vale, como y Como octavo Pues sí Cuatro planetas, dos lunas Mira Corva rico, mira ostras, este rico, eh Ojo ahí, eh de materiales y rico Ese nos va a interesar, lo mismo, ¿eh? A ver... ¿Cómo está la cosa por aquí? Vale Ahí, operando Diagnóstico, ya os digo Tenemos que mejorar también el carguero Yo lo que quiero es hablar con el... Con el ese Tendremos que ir a la nave, supongo. Vale. Está por aquí. Ahora cogemos nuestra navecilla y la buscamos. Cartógrafo. Bueno, buen pedazo de nave han aparcado aquí también en mi carguero. No son mías, ¿eh? O oh, sí, la de mi fragata. No lo sé Mírame, mira, tío, esta bellecilla Voy a salir del calado que tengo, mi nave Madre mía Vamos a cambiar tanto con el calado Cuidado aquí, ¿eh? Todas las piratas y todo borroso ¿Qué significa tío madre mía me viene la fragata esa también que no es lo que quiero yo quería hablar con ese vale que es el título de nuestro, nuestro vídeo ¿Qué ha pasado puso desconectado Ah, claro es la estación espacial vale vale muy rara ¿eh? esta estación espacial primera vez que veo una vez a este tipo Cuidado, cuidado cuidado Damos mucho dinerito Ya hablaremos con todo esto, ¿vale? El principio, el cartógrafo El que nos interesa Venga Ciudad cartográfica Pues esto es de investigación ¿Vale? Con pues esto tenemos poco, pocas palabras ahí aprendidas Pero bueno, vamos a consultar la historia Corvax una vez más siento la presencia de nulo Si el Corvast también lo nota, no lo demuestra Comienza a hablar con palabras claras e intensas Procesadas por mi compañero invisible Habla a través de él Nos dice La llegada del viajero se ha anticipado Pero aún no están listos Debemos saber que eres a quien buscamos Hay una anomalía, un fallo Está vigilado por un agujero a través de los cuales la emergencia no puede ver Múvete por este espacio Recupera lo que es imposible recuperar ¿De acuerdo? Venga es que hemos completado la misión Todavía no Recupera datos no existentes de una estructura No, mala Cartógrafo, mercado, ubicación aproximada Devuelve los datos para ganarte la confianza del Corva, ¿Vale? Una vez que cogemos los datos Pues hay que venir otra vez aquí con el cartógrafo Muy bien Ahora esto, pues hay que saquearlo todo ¿Vale? Que nos dé nota de navegación Y nanita, y todo eso Está todo así o no con todo esto, hay que hablar también. Eso ya lo haré fuera de cámara, ¿vale? Y todo eso. Para que no sea tan pesado para vosotros. Aquí el cable, a ver si lo tiene aquí. 44. Está más carillo que en la otra estación. Pero bueno, me pedía uno. Solamente necesitaré más. Que está muy caro. 4 o 5 pues es que son 223.000 pavos Seguramente necesitaré más Vale Esto es todo lo que tiene Y fósforo tenía Pero O sea Vamos Es que esa es otra Si no pues lo compro yo <risa> Ya tenemos esto aquí pendiente Ya esto tenía hasta para Vale Aquí Lo que nos pedía Perfecto Motor de indio Y ya podemos ir a un sistema azul Supongo Ok, cuerpo estelar azul es raro Eso creo que va a ser el próximo vídeo Aquí okay. el teletransporte Muy bien Es que fiar a la nave ya se me queda chica Queda pequeñita Necesitamos ampliarla de espacio y de tecnología Vale Así que Voy a pasar a todos, estos, todos estos objetos A mi carguero También vale. Aquí tengo un montón de cosas Ya lo haré fuera de cámara, ya os digo Todos mis contenedores, aquí con mis cositas Vale Una de venta también y todo, ¿no? Comercio-venta esta, esta es para vender Vale Vender cositas Y luego esto, esto es lo que yo estaba buscando no, este por ejemplo nos da recompensa de análisis de fauna más 3000 vale entonces cuando cuando escaneamos a los animales pues nos sube un montón ahí los puntos vale entonces está muy bien el sensor ese el sensor está muy bien tengo para instalar otro ahí Así que ya me voy a quedar sin espacio en lo, ma en lo malo Revisar el de análisis ¿Vale? Este sería el cañón de dispersión Manipulador Es que no tengo espacio, fiera ¿Cómo voy ya? Madre mía Campo de fuerza personal Y esto de los escudos No no lo veo De esta manera últimamente no estamos luchando mucho Contra el centinela, no, ya lo haremos seguramente A ver, voy a ver Otro escáner, a ver de escaneo y tiempo de recarga el que me interesa es el otro el de como este vale que me dice que me da más cositas el otro para instalar un montón de cosas que tengo vale Inición de impacto pero claro es que no tenemos sitio prácticamente para para ponerlo la mira de combate para disparar mejor y todo un montón de cositas ahí interesantes vale cañón geológico puede estar muy bien también para proyectiles de, de plasma. Para una excavación rápida del terreno. Eso puede ser la bomba. ¿Vale? Eso puede ser la bomba. Pero bueno, ya os digo que necesitamos también mejorar nuestro de este. Y encontrar uno de estos. Un sensor calibrado. Pero que sea mejor que este, que el B. De clase B. ¿Vale? Mira, este también. Recompensa de análisis de fauna. 1600. Este está recargado. Alguno que esté cargado. Sobrecargado. No tenemos sobrecargado. Interesante era eso. Sobrecargar el. el este. Tuve. Amplificador de las Este le podían dar. Y podíamos. A ver. Este de aquí. Recompensa de análisis de fauna. Más 3000. Este me da menos, ¿vale? Más 1600. Pues este. Lo movemos aquí Está sobrecargado Y bueno, menos es que me dé mucho Pero que hemos... Creo que hemos subido un poquito, ¿vale? Este, a ver sí. Se une No A ver Es que tengo que poner este Con eso No me lo une Un momentito, disculpad Los cambios el pararrayo Y ahora amplificadora de láser potente Pues no, no creía, iba, creía que iba a conectar con esto Pero no Ah, vale, vale, es que está este en medio, tío Es que está este en medio Un momentín, porque tiene que ir con verde Claro Claro Y este el neutrino Con esto, me parece que va Vale Añando de dispersión Por aquí que molaría el visor de datos de análisis este dispositivo de inspección Que va muy bien también, ¿vale? Visor de análisis Está recursos oculto en el terreno no lo, no lo he utilizado mucho, la verdad Pero bueno, yo creo que vamos bien ahí <ríe> Madre mía De cositas, chavales Que se necesitan hablar con todo esto y todo, ¿vale? Pero bueno ya por lo menos tenemos que recuperar los datos no existentes en una estructura normal Todo esto lo tenemos que investigar bien, hablar con todo esto, ¿vale? Y lo haré fuera de cámara. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludito para todos, pechitas. Nos vemos en la próxima, más y mejor. Bye. No se olvide dejar like si habéis llegado hasta aquí.